La prensa inglesa sigue desmenuzando día tras día la trastienda de la relación entre los duques de Cambridge y los de Sussex. Y a juzgar por los acontecimientos, las cosas no terminan de arreglarse. Mañana 24 de diciembre, la reina Isabel II va a tener más de 30 invitados en Sandringham, pero el edificio principal no tiene espacio para tanta gente, así que ha tenido que hacer algunos arreglos logísticos para que encajen todos años anteriores, los más jóvenes de los Windsor se habían quedado a dormir incluso en algunas de las habitaciones del servicio, mientras que otros habían pernotado en otras edificaciones menores en North Pole. así que la pregunta que surge ahora es, ¿Qué va a pasar con Ari Megan, Guillermo y Kate? El ideal hubiera sido que los cuatro se hubieran quedado en el de la que son inquilinos Cambridge. A vida cuenta está a unos 3 kilómetros de Sandringán y que tiene 10 habitaciones y hubiera sido la ocasión perfecta para limar asperezas. Si es que realmente las hay, porque, como es lógico, no es de esperar que se pronuncien públicamente sobre ello. Pues no va a ser así, según Denny Longsundai, que asegura que los sussex se quedarán en Sandringham con el resto de invitados, como en una lata de sardinas, en palabras del mencionado medio. En efecto, hubiera sido un buen gesto que los cuatro pernoctaran en una casa en la que la familia Winsor se gastó casi 2 millones de euros en remodelar para que se acomodara el hijo del príncipe de Gales y su mujer. En Cualquier caso, esta decisión da más gasolina a quienes piensan que las cuñadas, que provienen de dos mundos completamente distintos, no acaban de entenderse. Un experto en realeza manifiesta que si el año pasado, si estuvieron los cuatro juntos en Almer Hall, fue porque invitar a los duques de sus ex a dormir en Sandringham hubiera sido romper demasiado el protocolo, ya que aún no estaban casados. Ahora ya no hay excusas.